Eh, brother, si realmente tú te. Pero bueno, si te si quieres no someterte a lo que viene siendo la revisión, de, de aceptar. Y yo digo que si él es como dicen: el que nada debe, nada teme. Si tú estás seguro 100% de que tú no usas nada, pues tú sin problema lo vas a hacer. ¿Para qué? Para que la gente vea que tú no tiene miedo a enfrentarte con un anti-check, anti que pues tú no tienes miedo a que te revisen nada. ¿Me entiendes? Y esperamos, esperamos que tú te sometas, ¿no? Para que, pa que todo quede claro y para que la gente entienda que tú no usas nada, supuestamente, ¿me entiendes? Para que tú demuestres que tú no usas nada. Así que, eh, tú eres el que sabe por like, realmente vamos a ponerte que tiene prácticamente, vamos a poner, cinco días para que tú me entiendes. Vamos a darte cinco días para que tú prácticamente me enseñes o le muestres a la gente, no tanto a mí, pero que le muestres a la gente que tú eres totalmente un jugador limpio y que no usa ningún tipo de cosas raras. Porque aquí hay muchas cosas, ¿me entiendes? Que no se ven normales, como es el alojo. Pero bueno, hay que, hay que verificar bien, no vamos a hacer una acusación o una afirmación tan directa, pero tampoco vamos a matar por eso con un dedo. Es que hay algo raro ahí, hay algo no sé, porque en verdad se ve que algo muy exclusivo lo es. Así que nada, vean sus comentarios, en los comentarios sus opiniones que creen, si hay algo raro, si se si creen que no sé. Pero ahí ya se dio. Este, como lo repito, el que vieron el video no es light pero anteriormente se hizo la referencia con que el tipo que estaba pegando todo rojo a ese bot, con la UMP, ¿me entiendes? Tan fácil, así mismo cuando prende la lock, se ve que Pulli también lo tiene.